Amor no se parece a ti, no tiene fuego ardiente en la mirada. Mi nuevo amor, no se parece a ti, no tiene dulce ni. Me parece a ti Y sin embargo prisionera Soy mi nuevo amor Es la soledad Es la soledad que me dejaste Y no sé qué ir. No se parece a ti No me abrazas con tanta Ternura Mi nuevo amor No se parece a ti Y sin embargo Prisionera soy Mi nuevo amor Es la soledad Es la soledad Que me dejaste Y no se quiere ir Porque la soledad